¿Cuáles son las consecuencias del bloqueo y cómo afecta, por ejemplo, la reconstrucción tras el huracán? Bueno, las consecuencias del bloqueo son terribles, porque el bloqueo no es solamente desde Estado, con, con productos o bancos que vengan desde Estados Unidos o que pasen por Estados Unidos, sino que el bloqueo es extraterritorial. Por ejemplo, un barco que fuera con ayuda humanitaria a Cuba no puede tocar puertos norteamericanos al menos por seis meses. O, o, por ejemplo, una pieza de repuesto que necesite porque se rompió, no sé, eh, eh, las centrales eléctricas que con el huracán se destruyeron, pues las tienen que ir a buscar a algún país que se anime a vendérselas aún desafiando el de bloqueo. Porque en general hay muchas empresas que tienen capitales norteamericanos también, ¿no? aunque estén en otros países. Y bueno, esto implica comprar todo muchísimo más caro, muchísimo más caro, cuando tienen un mercado más cercano y más económico. Y lo más terrible creo que es el tema de los medicamentos. ¿no? O sea, lo que sucede con la medicina es terrible porque el equipamiento médico, casi todo tiene que ver con Estados Unidos y, y bueno, si se rompe una pieza de repuesto, no sé, un tomógrafo que tenga capital norteamericano, es terrible conseguirlo. O los medicamentos para el cáncer de los niños. Eh, y es muy duro, es un genocidio lo que quieren hacer. Quieren vencer al pueblo en base a muerte y el pueblo supo reponerse. Y, y, y salir adelante, y hay otros pueblos del mundo que también están dispuestos a romper el bloqueo con ellos. Pero creo que lo más importante es la unidad latinoamericana de los países, eso podría sortear el, el bloqueo en cuanto a países, a gobiernos. Si quiere conocer los caminos del